Latin American Motorcycle Association, así se llama, así se llama la... Repite la, la, Latin American Motorcycle Association. ¿Es inglés? Es LAMA, es un nombre pequeño, ah. ¿verdad?, para identificarlo. Es un grupo de moteros franco-macorizanos. Creo que son todos franco-macorizanos. de varios sitios. Ok. Pero es un grupo de moteros que eh, tiene como cabeza... Eh, al doctor Armando Polanco Ustedes lo escuchan a cada rato cuando nos llama Para darnos informes, opiniones Recomendaciones médicas Porque es un cirujano general Excelente, cuchilla Como se le dice a este tipo de Profesionales de la medicina Y además en su tiempo libre Hace esto porque Indudablemente que la cosa más libre Que hay es encaramarse En una máquina de estas Saludos mi querido hermano Armando Polanco Buenos días es eh, un placer tenerte aquí, te agradecemos sí. que, que, que, que estés acá con un grupo también de tus compañeros de Lama. Sí. Adelante, buenos días. Sí, buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y a toda la región del nordeste sí. y mucho más, hasta donde llega a Tenerife, ¿verdad? Por las redes y eso. Ya tú lo dijiste, nosotros somos Lama San Francisco. Lama San Francisco es un club de mototurismo. Nosotros somos un club de mototurismo donde lo que nos gusta en realidad es conocer nuestro país, conocer las plazas. Sí, sí, para que la gente sepa quién la es que está hablando. Por eso, estoy seguro si yo te estaba conociendo. Y por eso te decía, yo me voy a quitar el casco cuando esté en el C Ok. ¿Eh? No, pero el doctor. ¿Ahorita? Ahorita vamos a hablar de los tipos de casco y todo eso. Bien, cómo no. Miren, nosotros somos un club, ya lo dijimos, motorizado eh, de, de turismo donde... Nuestro principal lema es hermanos para ser hermanos. Es un club sano, una diversión sana. Eh, muy buena la ocasión para quitarle de la mente a mucha gente de que nosotros somos eh, entes que estamos en la calle eh, haciendo lo malo, como se dice uh -huh. vulgarmente, ¿verdad? En droga, en bicho y todo eso Es no. la película ya, existe, eso, eso, no, y, y lo dicen por el problema de las películas sí. eh, a, a los motores de las la películas le han sacado mucho dinero En realidad sí, existen motores eh, Existen clubes que son, en sí se llaman Que son motores vagos Verdad que sí, mm. que son gente dedicada a lo malo En nuestro caso no Aquí en República Dominicana Exacto. no hay ese grupo ah, Hay uno que existe, existe uno, perdón Pero se ha adaptado a la República Dominicana no que, ha podido con nosotros que en nuestro país no se da ese comportamiento que se percibe y que se entiende que se da por ejemplo en Estados Unidos de, de los motociclistas ya, doctor, no. eh, un tema interesante que sería eh, bueno tratar con, con ustedes vemos que están debidamente protegidos que son están organizados la República Dominicana tiene un problema muy grave en lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito el cumplimiento de las leyes de tránsito sí. tenemos de las tasas más altas de América Latina en accidentes eh, su parecer, eh, su visión si se quiere general de este tema, ustedes como motociclistas Sí, sí en, en, en esta ocasión quisimos llegar a, al pueblo para decirle eh, y hablarle de algunas cositas importantes O cosas muy importantes que deben de saber al montar una moto Lo primero al montar una moto es tener responsabilidad en lo que tú andas es el primer tema de nosotros y con todos nuestros integrantes, la responsabilidad, saber que el motor es un medio de, de transporte de dos ruedas, que tú eres el chasis del motor, uh -huh. para que me entiendan, vamos a hablar un poquito claro, tú eres el chasis del motor, hay que respetar el motor, nosotros respetamos los motores, por eso ustedes no ven que a nosotros los motores los tratamos como niñas, los lavamos diario, le cambiamos goma, le cambiamos líquido, le cambiamos los frenos, Toda la forma de seguridad la usamos nosotros, aparte de la vestimenta. Nosotros andamos con cascos muy. que, que, que, que son excelentes. Son Hay varios tipos de cascos. ¿Yo me puedo parar? No, no, no. creo, no. Okay, por el no me puedo. Por el hay varios tipos de cascos. Perdón, préstame, préstame este casco. Este es un casco modular, modular, ¿verdad que sí? Se llama Full Face. Porque te cubre la cara y la cabeza entera ¿Verdad que sí? Donde tú puedes abrir tanto el cristal Como también puedes abrirle la cara ¿Mm? Tiene un aditamento que es para amarrar el casco a tu barbilla ¿Mm? Muchos tenemos el sistema de comunicación Todos tenemos celulares A mí me llaman por teléfono Yo voy en el motor Y entra mi llamada al casco y yo puedo hablar Sin tener que coger teléfono ni nada de eso Aparte de que con este aditivo también hay otros integrantes del club que tienen este aditivo y podemos comunicarnos. Okay. ¿Cómo nosotros andamos en las carreteras? Muchachos, eh, présteme por favor eh, un par de cascos de que ustedes tienen ahí para yo también enseñárselo al pueblo. y ver, la chica. Y que sí, sepa que es, eh, chica, eh, eh, eh, sí. tiene. El acércate, acércate, acércate, acércate. No tengan no problema. El no, el problema, problema, no, no, problema. Tenga no, pero déjame ver parece de Ese es un casco de... De los nazis. Sí, ese es un casco... Ese es un medio casco, ese es un medio casco, lo hay de diferentes tamaños y formas. Miren lo bueno del casco, este es un casco certificado por la Dirección de Transporte de Estados Unidos. Un casco acorchado totalmente con su Su aditamento de seguridad. Todos los cascos de nosotros tienen que tener ese aditamento. El DOT. El DOT. Miren, al pueblo, los cascos, los cascos de ingeniería, de pelota, esos cascos no sirven. Aquí lo no, usan sin el enganche. No, no, esos cargos no sirven. Yo que soy cirujano sé que mucha gente ha tenido accidentes con ese tipo de casco y el mismo casco es su, es su muerte. Porque se rompen ah, okay. y el mismo casco le produce lesiones graves. Ok. Ok, por eso no se debe usar ese casco. Entonces ¿Qué? una cosa. Yo que ve, eh, ustedes no andan exhibiendo la destreza. No, no, no. no. Que muestran los <risa> pues, motores comúnmente. Está, está aquí ya con un delivery que le sobó su, su jipeta. Dos días después de haber sacado taller de Pincy. Sí, sí. ¿En serio? Nosotros, mira. Él, decidió, él decidió balancearse encima de ella y cruzó, siguió y nadie uh, lo. Sí. Es respecto, decir, que el maniobrar un, un motor, necesariamente hay que exhibir que él es un diestro motorista. No, no mira, nosotros tenemos una forma. Eh, todo el que entra al ama, a nuestro club, Entra como un prospecto. Por eso ustedes ven que muchos tienen una. En vez de esa sala ahí atrás, tienen una P. Una P. Sí. Una, P una P. Eso y quiere decir. Ha... Ah, bueno, yo, no, no lo, yo, yo mandé eso. Sí, eh, no, no no Pero P. en vez de esa sala que están ahí, tienen una P. Eso quiere decir que es un prospecto. Aunque usted sea un, el mejor motorista y que maneje mejor su motor, entra como prospecto. Eso nos hace a nosotros. Eh, Ver la facilidad de montar el motor, si él quiere pertenecer en el club. Si se... Nosotros estamos regidos por estatuto. Nosotros somos un club que estamos en, 200, en 26 países y tenemos 243 capítulos. Wow. Y estamos formados desde el 1977. En Chicago se formó este grupo. O sea que nosotros no venimos inventando desde ahora. Doctor, perdón, en Chicago es que está la mayor cantidad de motociclistas. Eh, una ciudad, es una se ciudad, se ciudad quiere, grande ¿verdad? donde se formó esas películas que uh -huh, tú veías de, de, de, de drogas, Por de que es lo que hay. Los motociclistas aquí en la República Dominicana están diseminados entre Bonao y San Pedro <ríe> Sí, sí, sí. sí, sí. sí bueno, a matar eh, los televidentes vamos a Vamos a aprovechar el Entonces, miren, entonces entra como un. Y entre pro... sonatero y motorista, no se sabe quién Francis, Mario, Francis. Entonces nosotros entramos como se prospectos. Después de prospectos que tuvieron un par de meses, entonces se le van dando las. L, eh, las, los siguientes parchos a esto nosotros le llamamos parcho por ejemplo este es el parche de miembro de nosotros okay. cuando tú entras te dan este parcho te dan una bandera que es de dominicano el de Estados Unidos, ¿verdad? tiene el de Estados Unidos el de Correcto. Colombia, tiene la de Colombia, dependiendo y nos dan la P y el año donde uno entra, por ejemplo yo entré en el 2015, tengo mi año ahí, pero el año me dan la P me dan, okay. dan la P la P de prospecto que diría entonces cada año te dan compramos porque todos los parches vienen de fuera eso no lo hacemos nosotros o sea, hay que comprar es eso quiere decir que usted está al día Nos, que estamos al día no, el que no, te lía, no el que no está al día el que no está al día no rueda no rueda tiene que estar al día ah, o sea, otra en cosa. enero hay que mandar esos chelitos para comprar quién puede ser miembro todos pueden ser miembros todo todo el que quiera pero todo el que quiera pertenecer a Lama puede pertenecer a Lama. Sí, cumple con los requisitos. Claro, está del claro, club de eh, nosotros. Ustedes lo van a sacar eh, de doctor, mamá. nosotros, nosotros, perdón, eh, tenemos una... Eh, no importa el motor. El, el cilindraje de nosotros que tiene que ser un, poquito alto. Claro, que se un claro. poquito alto. Ah, el cilindraje de nosotros es un poquito alto. Tiene que, exigimos de 560 en adelante. a hacerle una pregunta a la chica. ¿Cuál es el cilindraje de tu moto? Imagínate tú. 883. Un CG y le va a coger un CG y le va a poner atrás. Sí. Son motores <risa> de alto cilindraje. cilindraje Son motores de alto cilindraje. Por eso. Porque nosotros hacemos viajes desde aquí, por ejemplo. Y nos paramos en, eh, en Bávaro. O nos paramos en Asua, en Baní. Eh, hemos sí. ido a Pedernal en un día sí. directamente. Entonces, un CG no va a aguantar. No, imposible. Ese fue. Sí. Ese vehículo tiene que estar dando ciento y pico de caballos. Sí. Y por lo menos 110. Newton, Newton uh, de Torque, sí. de, de, de, de Torque, no andamos, no andamos uno a lo puede in, y si uno se ingresa, uh -huh. le dan el motor, ¿por qué es esto?, no, pero... doctor, oh, pero ¿qué es medallas acá. que tienen acá?, estas insignias, eh, no, todos esos son aditamentos que ah, tú le okay, pones perfecto. al, al, al vest para que se vea más bonito, ¿Más ¿Tiene Miren, sí, yo no me puedo parar aquí porque este muchacho me ha puesto una. No está loco por parar. Sí, para enseñar claro, pero lo que somos nosotros. Miren, claro. sí, jálalo un poquito. Jálalo un poquito. El programa es un programa jálalo un poquito. Abierto. Sí, hombre. Gobierno, te tienen que ¿Sangir? coger eso esa para, esa para esto, Mire, Nosotros no podía, andamos reír. con un sí, pantalón. Nada, que ella ya me mandó temprano, antes de yo llegue aquí. Esto es para Francis, mira la basura, ven, ven sí. no, voy a ayudarme con ella. Nos si No, no me me ya, ya, te mandaron, ya, ya a nosotros recoger. Nosotros andamos. Mandan en... las fotos que hay ahora, que ya, la, ya se la llevaron. Bien. Nosotros andamos ver, con un pantalón, jean, andamos con, con una chaparrera que es de cuero, sí. ponle la mano, sí, sí, que sí. es el de led del cuero, se nota, se nota. Eh, andamos con un suéter y abajo del suéter de esto, por ejemplo, para que entiendan la seguridad con la que nosotros manejamos, y andamos andamos con un yaque, ponle la mano ese yaque, uh -huh. Uh -huh. tú te puedes deslizar sí, sí, sí, y no sí, te sí, pela sí, ni nada de eso porque sí, tiene, tiene también codera hombrera, codera sí. en, el, en los hombros en todos los sitios. Y el, suéter, y el suéter que no identifica a nosotros abajo. Okay. Doctor. Yo okay. me imagino que cuando la regla es: no se puede montar solo con el suétercito que tú tienes abajo. No, miren, por eso le iba a decir: el casco pequeño, ese casco pequeño, es, cas, cas, cas, casco pequeño, es para es? andar, señores, en la ciudad y andar a menos de 20, 25 kilómetros. ¿Te están oyendo? Y si tú te caes, si tú te caes, te puede proteger. Ahora, el casco para salir de la ciudad es obligatorio este casco, sin este casco nadie se monta porque con nosotros, con... nadie sale de, de, de la valga la, la, de, de, de, la bomba de la bomba Javier sí. para allá. Doctor, uh -huh. yo quiero eh, eh, porque le hice una pregunta quiero ya usted no sí. tiene algo más que apuntar. Eh, para hacerle una preguntita, sí, sí, eh, ya usted no, no ha puesto sobre la mesa lo que es la... La eh, seguridad vial. Eh, sino lo que son como organización, podría ser, okay. todas esas reglas y normas que deben de cumplir. Entonces, para extrapolarlo a nuestro país y a San Francisco de Macorís, Francia ha mencionado los delivery, vemos lo importante que es para ustedes la seguridad. Aquí hubo hasta manifestaciones porque la DGC estaba multando a la gente que no Usa usaba casco. su casco protector. Es tan son eh, eh, interesante ver la concepción y la realidad Y la educación que ustedes tienen en ese sentido Por otro lado tenemos al ciudadano dominicano normal Que se queja porque anda sin su protección para salvar su vida O sea, en, en ese sentido, háblenos de un poquito de eso Mira, tú sabes, ¿Tú sabes que yo soy médico, ¿verdad que sí. sí? Soy cirujano En las emergencias de nuestros hospital y en la clínica Llegan a diario muchos accidentados con problemas y trastornos, eh, traumatismo cráneo-encefálicos, para que me entiendan. Tra trauma de la cabeza. No esta cabeza, sino desde aquí hasta arriba, ¿verdad que sí? Son problemas causados por el uso indebido del casco. Por eso ustedes ven que se está atacando tanto con esto del casco. Un paciente traumatizado le cuesta al Estado por día, por día. Más de 10, 12 mil pesos, perdón, más de 10 a 12 mil pesos por día. Cuando Ahora, tú, el, cuando tú el, tienes. El, el codo un, siempre va a estar intacto. Cuando tú, porque ellos lo usan aquí. Sí, cuando tú, tienes, cuando tú tienes en un hospital. Eso es interesante. Cuando tú nada. tienes en un hospital 10, 20 pacientes, 30 Coño, pacientes. Este imagínate. Eh, Imagínate esto, ¿eh? aparte de lo que acarrea con la familia, el padre de familia que es el que se accidenta, el hijo se pierde, la mujer sí, se pierde, sí. la economía se claro. pierde. Y todos esos todos eso accidentados salen de la arcas del Estado y de los bolsillos de nosotros, pues nosotros que somos los que pagamos. Tenemos que pagar esa irresponsabilidad. Sí, porque normalmente los seguros tratan de no pagar. No, porque es que los seguros tienen sus niveles, o sea, si ¿se es un seguro de ley... Sí, el hospital público. No eh, sería de... bueno, sería bueno que darle un pin, Mira, una pinceladita eh. a esto. Para tú hablar de seguridad vial también, Ajá. tenemos que inmiscuir en esto, en meter de lleno en esto, a, a que las autoridades <coughs> de los pueblos señalicen las calles. Sí. Pongan señales. Por ejemplo, eh, a, aquí tú no sabes cuándo hay una calle que tiene una vía para arriba o para abajo. Si es para el este, para el sur, para el norte. Para... No, porque la no la importa, haya. Aquí, aquí, aquí no hay pares. Aquí no hay señalización en el medio de la calle. Aquí no hay paso a, paso a desnivel. Pero lo que peatonal. te ha la cogen para una, co por cualquier sí. lado. Do un asunto o Una cosa, con respecto a la, a la viabilidad, a la viabilidad durante, he visto cantidades de motocicletas. Al uso de la vía. ¿tú te sí, al uso de okay. la vía. Ya okay. cuando van interurbanos, sí. cuando sales hacia otra, otro pueblo, otro pueblo, ¿Cómo o qué ustedes aspiran a tener de espacio como regla entre, entre los motoristas? Ustedes manejan se manejan con una regla, hay un capitán, hay un, una dirección. que yo en ciclismo, cuando nosotros tenemos, incluso va señalizándonos si hay un hueco, vamos si hay una parada. <risa> nosotros tenemos. Si nosotros Francis, tenemos. Que le una eh, muchachones. <risa> nosotros Señora tenemos doctor, señal. Tenemos una forma de andar. ¿Cuál es? Hay un capitán de ruta que es el que <risa> dirige adelante. Si nosotros vamos a salir, por ejemplo, para, las, para Santo Domingo. Ah, está ya, sí. Entonces, el que va adelante, le decimos en la reunión antes de salir. <risa> Antes de salir, usted va a ir a 80 millas por hora, por ejemplo, a 50, 60. Nadie le puede pasar por el lado a ese señor que va al Ese es el capitán de ruta. Okay. Nosotros manejamos normalmente, si pasamos de 3, 4, 5 motores, en zigzag. Sí. Un motor aquí, uno aquí, uno aquí, para que el uh -huh. que va manejando tenga la visibilidad y la forma de, de frenar, de, de, de desviar cualquier obstáculo o algo. El que va al hace una señal. Puede ser con el pie, puede ser con la mano. Puede ser, eh, tenemos señales que son nas, multinacionales, o sea, internacionales. Son conocidas. Eh, tenemos un capitán de ruta, tenemos un, una barredora que le decimos nosotros, que es aquel que va eh, eh, fluyendo el paso de los vehículos que vienen detrás de nosotros, y tenemos uno que viene atrás de nosotros. Nosotros no dejamos a nadie en la carretera. El, el motorista que se dañó, que se que le pasó algo... Todos nos paramos y hasta que ese motor no se arregle, nosotros no salimos. Ya. Aún duremos dos horas, diez horas, lleguemos tarde o no lleguemos al sitio. Eh, ya. Doctor, eh, ¿cómo es el, el, el trato a ustedes como motoristas en las calles? Eh, sabemos que, por ejemplo, en el caso de los camiones pesados, los vehículos sí. pesados deben ir siempre a la derecha. Sin embargo, en la República Dominicana vemos que, que es un no, problema no, eso. Fue un éxito sí. un día. ¿Van ustedes día cuando siempre empezaron, por la derecha? De ahí, ¿Cómo se maneja eso? Sí, si nosotros en siempre calles? manejamos con todo lo de la ley. A la derecha, a la derecha, si sí es posible. Mientras tanto, ¿verdad que sí? si tenemos que pasar hacia el otro lado, también por señas lo hacemos con todo el cuidado para que el pelotón entero pase. Ustedes ven que siempre vamos un poquito juntos, pero es para que no se nos metan los vehículos, porque hay muchos vehículos que les gusta que, crear, rebasar. que quieren rebasar ni estar... En el medio de nosotros. Y motores también que quieren estar en medio de nosotros. Entonces, eh, nosotros tratamos de andar siempre en el grupo de nosotros. Porque nosotros sabemos, nosotros sabemos cómo manejamos y cómo mantenemos, nos mantenemos la vía. Pero el que se mete, no sabe manejar la vía. A nosotros se, se nos meten los CG y, y otros motores... Y que esos son los, las, la mosca en la sopa. Sí, esos, <risa> muchachos, esos muchachos son increíbles. Qué vi, a, qué vi ayer? A un individuo. Con un casco más o menos como aquel, pero se le nota que tenía eh, la víscera. La visera. Levántalo. la víscera. La, la, la, sí, la, vi, la. la visera. La visera es la, la, visera es la que la víscera es la otra cosa. <ríe> la Déjame ver, voltealo, voltéalo. Ajá. Pero él lo tenía para la parte de atrás como una checha. Ah, sí, sí que, se para atrás, para que se le pone para atrás. Como cuando uno le pone gorro y para y atrás. Es como do, un claro. queche. A la gente que monta motores hay que decir. Como un queche, que Muchos se ponen una gorra, ¿verdad? Se ponen una Y encima de la gorra se dejan caer. No, no mira. No yo, se ponen un caco, no Amado, se dejan caer ahí. Amado, yo he visto. Y gente, en lo, lo que es de amarrar. No, no, no, es sin amarrar. Yo no La gran mayoría de los motoristas andan con el casco. En la no, cola, agarrada. Sí, sí, sí, y cuando no, ven no, el, el, el, el, el ame, la mea, se, se, se paran, sacan el sí. casco, se lo ponen arriba. Cuando pasan el ame, otra vez Uy, y ponen se el ve el una cuestión, todo, o sea, el una el cuestión motor, de cultura. Él anda cuidando el motor, no, el no, el, no la cabeza de él. Él anda cuidando. Tú sabes lo que vi yo también. Una joven que iba atrás con el casco, ella iba detrás, ninguno lo dos con un casco. Y yo vengo de frente, yo veo qué van a hacer ellos que ya le están avisando que adelante ahí a mí. Porque hay, un, hay uno que se eh, pone espera. adelante a avisarle a sí, todo el sí, que sí. es pues una complicidad que se da. La muchacha sí. es la que coloque. el sí. Y le sí. estaba. Otra cosa, otra cosa, miren. Otra cosa. Este país es de maravilla, o sea, señor. Otra cosa de seguridad. Era ella la que le sacó el caco, no sé de dónde. Sí, y le, le estaba poniendo eso, el caco. Y entonces, Ot como que doctor. le quedó así, y Oye, entonces ya llegó otra donde cosa lo come. de seguridad. Señores, todo el que se monta en un motor, si tú andas en un motor con otra persona detrás, te debe de nada. tener también caso. Sí, claro. Porque si yo ando con, yo un... si yo ando con el usted, si yo ando con el... usted el... o con Amado o con cualquiera. Amado, tengo tú vas gasi... a pertenecer al AMA. ¿Eh? Ya tú vas a pertenecer a la ¿Eh? Amado va para allá. Sí. Entonces, eh, eh, si, si yo ando bien, con usted y un tenemos un accidente, bien. no solamente voy a Solitario. tener lesiones yo. Sí, también sale. va a tener lesiones. Y un motorista bien. Eh. Doctor, Amado, eh, Francis. <coughs> a propósito de que usted ha dicho de que en la ruta, ¿verdad? Hay un capitán de ruta, sí. una barredora. Eh, ¿Quién lidera el grupo? Y una pregunta, ustedes no toman, ¿verdad? Andan en la sí, calle. Sí, sí, tomamos no, Ellos sí, tomamos eh, y muy bien. Mi, mi, mi no, no, no, no, no, espérense. Porque sí, si le digo... No me hables de hidratar. Mira, si yo estoy de romo. No, ajá, no, la cerveza ver, no perdón, hidrata. Franque, Oye, espérense, si espérense. le digo que no, ustedes saben que es una cultura dominicana. Tú paraste en un sitio y tiene calor, bebete una cervecita. Lo que no permitimos. Lo que nosotros no permitimos. Lo que nosotros no, no, claro que sí. Vamos a ver. Si te digo que no. Te hablo mentira uh -huh. Y no estoy aquí para hablar mentira Se toma uno su cervecita Cuando llega a un sitio Para refrescarse Para sano. qué sé yo qué Pero de ahí para allá De ahí Tú andar borracho No El que se emborrache o algo Con nosotros Le quitamos el motor claro. Correcto No, no paleando Seguridad todo. No solamente para él Claro Si tú sino te montas Un motor en un grupo, motor, bueno. en un grupo Borracho también puede sí, elegir sí, a uno. Eh, pregúntame, le pregunto. Doctor, eh, no, no, no, no, no discuten ustedes, no se quilla uno. Eh, me, en, voy, <risa> vago, ¡Me voy! ¡Estoy en vámonos! ¡Me voy solo! Como en todos los grupos sí. y en toda la familia. Sí. Yo, estuve, yo supe en un cuento, de un cuento. como en todo? Mira, yo supe... Yo me imagino que este seguiría de, varias veces. ¿Varias <risa> <risa> <risa> veces? Por eso que lo está preguntando. A mí me dijeron de un miembro. Un miembro del grupo. Del grupo. En Bonao. Mi saludo a Rambo. Dromado. No le voy a decir más nada. Yeah. Mi saludo a Rambo. Claro. Un saludo eh, a, hoy, te amado. Entonces, la, sí, a Rambo. Esta es una entrevista de viernes, okay, okay. señores, Amena. Tengo sí, que sí, hacerle una sí, pregunta sí, bueno a las que, chicas ahora. Que los viernes se hable siempre de algo. De sí, algo. Sí. Una pregunta, ¿cómo se sienten ustedes las mujeres dentro de ese grupo de hombres y cómo la tratan ellos? Párate, ¿Eh? Párate, ¿Eh? Párate Salda para que yo te vean. Párense, párense, muchachos. Búscale un micrófono ahí a la chica oh, para oh, ver oh, si... Oh, o si quiere, oh, Porque oh. es interesante, sobre todo en este tiempo donde se habla de respeto, la igualdad... Si quieres poder venir por aquí, Cosa, ¿no? El hecho de que antes tú no veías Una mujer eh, metida En un grupo sí, sí. Bueno, nosotras las mujeres Mi nombre es Zaira, buenos días sí, Zaira, sí, Zaira. Eh, Nosotras las mujeres nos sentimos Maravillosamente bien Porque esto es un club hermanos Todos somos hermanos Los hombres A nosotras las mujeres nos cuidan Nos quieren, nos protegen Y sobre todo nos respetan porque nosotros es nuestro lema es hermanos para ser hermanos. ¿Y tienen pareja? ¿Las parejas no se ponen no porque. Sí, mi esposo. Mi esposo también es bike, Ah, bueno, que es Siempre va como en pareja. Ella es mi hija. bro. Ella es menor de edad. Como es menor de edad, ven por aquí. Usa ese otro que dice John, Que quiere decir joven. Que quiere decir joven. O sea, que todo en esto está establecido. Ella tiene su pequeña moto mientras tanto para iniciar. Ya luego claro. se pues, le pasa una moto más grande de alta cilindrada. Es, sí. sí. es un estilo claro. de vida. Es un estilo de vida. Es bueno. Sí. Sí. Es una familia sí. de, tres, de 14 años. Ya ha cumplido. Anda conmigo también. Mi esposa también. Ah, pero o sea, la vestimenta que a mí me toca, le toca también a la esposa mía. Doctor, claro. una preguntita. ¿Cuántos miembros hay en República Dominicana? Más o menos, un Afiliado. estimado. Nosotros somos, nosotros somos ocho capítulos. Bávaro, Higüey, La Romana, Santo Domingo, Distrito, La Vega, eh, Santiago y Jarabacoa Somos ocho capítulos a nivel nacional se, se Y cada, cada capítulo tiene aproximadamente entre 15 a 21 miembros Pero, Pero tú tienes que calcular que a esos 15 miembros se le suma la esposa o la novia, el hijo Porque o sea, uno que, que es el titular Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quiere. Exacto, ¿cómo lo hacemos nosotros? Si nosotros vamos a Santo Domingo a una actividad de nosotros oficial se llama oficial cuando es convocada por el club entero Nos en, no paramos por ejemplo en Controva Y nos juntamos con la gente de La Vega De la zona Si sí, vamos si sí, seguimos y hay amigos en Bonao Los recogemos en Bonao Ya no vamos juntando más En Santo Domingo nos juntamos Si es para el este que vamos ahí nos juntamos con las Romana ¿Qué ruta Vega? tienen este fin de semana? Vamos, están... para, <risa> vamos para la Isla Saona mañana wow, Mañana vamos a estar en la Isla Saona Nos montaremos en Catamarán a las 9 de la mañana eh, Pernotaremos en la Romana en la noche En un hotel y ya el domingo hay una rodada por la romana, y güey. Eh, Seibo, el Seibo. El libre no puede ir en para allá. Moto. Pero ustedes montan los motores en el. Catamarán. <risa> no, no, no. no, el, no. Los motores no. quedan okay. en, en el parqueo y nos vamos en un catamarán. Volvemos, montamos los motores y nos vamos a la romana. Ah, bueno. Entonces, miren, el que, sí, esté, sí. El que quiera dar una vueltecita, yo le presto uno. Ya, a mí me gustan ya, ya. tanto los motores que yo los fabrico. Sí. Sí, el doctor Ay. tiene, por, además de su profe, tiene por afición las la, la, la, la motocicletas y él modifica motores, o sea, a, a, fabrica motores. ¿no? Esto es un club para todos, miren. Exacto. Nosotros tenemos en el club 21 sí. miembros, pero dentro de los, de los 21 miembros tenemos tres cirujanos, hay cinco ortopedistas, si tenemos tres, un ingeniero, ¿tienes? un ingeniero en Cotuí otro ingeniero que trabaja en la barri, dos ingenieros que trabajan en la barri, o sea, casi somos todos profesionales. ¿Es un, un club élite? No, no, no, no, también, no, bueno, también, te, si también, tú, ten, eh, también eh, tenemos, obviamente mira, el motor, la moto. mira, mira, cuando tú le, le dice el precio de la moto, tú dices, no, mejor compro una el Jeep. ¿Qué va, qué va, va? Mira, tenemos mecánicos, tenemos eh, eh, un muchacho que hace, eh, ¿cómo se llama esto? En taller industrial, un tornero, eh, tenemos, tenemos de todo, hay de todo. Doctor, Bravo. entonces, eh, en ese sentido, yo siempre me voy por el aspecto social y, y, y la ciudadanía en sí. Sí. Nosotros eh, hemos visto, y eh, me voy a limitar a, acá en San Francisco de, de Macorís, el, el desastre que hay con el tema del tránsito. ¿Qué puede usted decirle a todas esas personas que nos están mirando en este momento con la responsabilidad vial? Comencé con eso. Comencé ah. mi... Mi, mi, esta actividad Diciendo de la responsabilidad Que hay que tener con la moto Eso es lo primero Responsabilidad Usted sabe que se va a montar En un vehículo Que es un proyectil Que en cualquier momento Le puede hacer daño a otro ¿Eh? Por eso yo le digo A muchos muchachos Que andan en las En la moto grandeta Los tenían levantando Y eso Y si pasa tu niña O si pasa tu mamá O pasa tu abuelita Y tú La, la, la enviste Y la mata ¿Cómo tú te sentirías? O sea, que hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar conciencia. Que ese es el principal motivo de nosotros estar aquí: el uso de casco, Allá. respetar la vía y conciencia al manejar. Sí. Eh, Mire, oye bueno, lo que la gente tiene que entender: la gente tiene que entender que la motocicleta se mantiene, de, se mantiene equilibrada por la confluencia de dos fuerzas, centrípeta y centrífuga. Si, esa fuerza, si una de esas fuerzas se rompió, por alguna razón Ajá. el tipo va para el piso. Eso es, esa es la realidad. Por eso la motocicleta es un vehículo que te da mucha libertad, sumamente libre uno se siente en una motocicleta. Pero hay que respetarla, porque al, al mismo tiempo es un vehículo peligroso si tú no lo respetas. Ajá. Si tú respetas la motocicleta, si tú actúas como un verdadero... Eh, eh, ciudadano, ciudadano responsable encima de, una bici, de una motocicleta tú no tendrás no que ¿qué que coger clase de física antes de uno ¿Eh? pues, tú estás hablando de la fuerza centrípeta no, de la, la fuerza centrífuga es del, de... del centro del sí, centro claro. hacia afuera y la centrípeta, la centrípeta viene desde afuera hacia el centro cuando se juntan permiten que la bicicleta que tiene dos do partes. no haga un, eso. Miren, miren, Hay equilibrio, ah, miren, exactamente, esa miren, es la idea. Hacer, por eso si la ah, rompe por alguna razón... Déjenme contarles esto, hace como un año y algo, uno de nuestros eh, integrantes, el doctor Suriel, que es ortopedista, veníamos bajando de Nagua, <coughs> para que le quede en la mente a todos, veníamos bajando de Nagua, y un motorista borracho... De frente boca, a él. Se le estrelló boca, a él, y él tratando de esquivar al motor borracho, tuvo un accidente y se disparó por delante del motor y cayó de cabeza. Por el wow. Se fue de cabeza por adelante. Está vivo por esto. Está vivo porque tenía un Nada. casco de esto. Porque perdió el conocimiento como por cinco minutos, no sabía dónde estaba, llegó lesionado con una lesión de clavícula, me parece que fue, al, al, al nacional, eh, eh, al materno, entraba en el materno. Y duró varios días bueno, interno. Bueno. Se salvó Ellador, por la el casco. Da, la dama tiene el micrófono si va a tener un mensaje final. Ok. Soy diferente. Yo quiero preguntarle a toda la población que usen el casco. Porque el casco no es un lujo. Eso es una protección y es una necesidad. Sí. Muy bien. Muchas gracias. gracias. Excelente, felicitar Mira, a, al equipo. Eh, esperamos el que grande. le vaya muy bien, que sigan disfrutando, esperamos luego Cavalo. encontrarnos en algún Cavalo. punto, en algún momento. ¿Le también que ustedes se animen también a rodar para que vean, se sienta la libertad que se siente sí, en el sí. Es este nuestro amigo Caballo ahí que Nosotros tenemos año, nuestra no nos casa club, nosotros tenemos una. nuestra casa club en la calle eh, restauración esquina padre breja ahí está el vamos a muy bien vamos Excelente. a apretarle una moto al chamo un día de esto para que chamo se le encante, está loco motos. por montar cuando él quiere <risa> <risa> chamo vamos para Vaya yo tengo eh, varios ¿Ah? mi, mi familia y yo eh, eh, por cuestión de, de volumen eh, nos vamos en el vehículo pero te pongo mi moto a disposición por si quieres ah, Excelente, bueno. muchísimas gracias doctor Y, y decía, sí, bueno. eh, felicitarlos por las normas Y el comportamiento que tienen muy Ojalá claro que de cómo debe de ser sí. el manejo en la carretera Ojalá la que actuación. ustedes puedan inteligir un plan Que desde la posición de motociclistas, Responsable, de manejo responsable Puedan armar una actividad Con, la, con el INTRAN, DGC, Y que haya una interacción De que el motor no es para maniobrar que oh, claro. las maniobras se hacen con los, en, los circos, en los circos y en, y en los lugares adecuados. Que ya para disfrutar de la moto eh, debe hacerse con responsabilidad. Yo le propongo eso. Hay algo más que quiero exhortar a las personas. Es que aceptamos personas también que no tengan motores. Entran como asociados. Ya. ¿Entiendes? Pero okay. se siente la hermandad y puede rodar. Eso como... pueden ir de apoyo en sus vehículos. Sí, ¿verdad? sí, como de apoyo o se va con uno mismo también, no hay problema yeah, con perfecto. eso. Perfecto, sí, bien. Bueno, señores, Latinoamérica America Motorcycle Association, así se llama. Sí, así es. Señores, la gente de Lama estaban aquí. Así es que gracias a ustedes por venir y por supuesto a la orden siempre, sobre Doctor, todo. si gracias. la Si la asociación Estamos decide sudor, ¿eh? realizar algunas actividades tendente a eh, manifestar el tema de la seguridad vial, claro. sobre todo la seguridad del motociclista. El 70%, el 73% de los accidentes de tránsito están relacionados con una motocicleta en este país. Y la muerte, el 64% de los muertos en accidentes son motoristas. Entonces, eso hay que ponerle atención. Gracias. Sí, pero eso es en moto hermano, pequeña, no motores grandes. ¿Eh? El índice más bajo en el país ¿Son en accidentes. Sí, claro. en, el, en el tipo de motor de nosotros... Somos no, nosotros, no. Porque sí. el más bajo. Porque que, que anden esos motores, y sobre todo si está en un club... Siempre se tiene respeta mucho. De lo que Para no nosotros la, la seguridad es... Y andan organizados, como claro. dice Yerian, es verdad. Claro. Bueno, señores.